Ep, jabalís, buenos días. Hoy estamos en Carrión de los Condes y vamos hasta León. 100 kilómetros y solo le pido a Dios que hoy el jabalí tire un poco, porque llevamos unos días que solo yo soy quien tira del carro. <risa> tú, Alex Roca, mira, tengo un mazo que cada vez que me despisto el tío me da una clatallada entonces yo voy a venir, mira, haremos una cosa como yo no puedo aguantar esta presión aquí te dejo con el tandem. chavales venga, hasta luego me voy a correr un poquito uh... mira, que vaya bien Os contando cuando llegue a León hasta luego uh... Uh... familia, 9 de la mañana ya estamos en marcha con el tren de la bruja, tú, hoy, Alex, yo te digo lo que vamos a hacer. Hoy va a ser el típico día que nos vamos a tomar revancha de la mierda de etapa de ayer. Perdón por decir etapa, porque mierda no lo... fue. Pero ayer sobrevivimos, así que hoy será, ¿sabes el típico día que te ha dejado la novia? Y que esa noche dices, perfecto, salgo despechado, me voy a tomar todos los chupitos de la discoteca y me lo voy a ligar todo que al final no te ligas nada y llegas a casa más deprimido pero los chupitos te los tomas igual pues bien hoy es ese día hoy zapatilla y a resarcirse y a vengarse de la etapa de hoy ah. vamos para allá ah. vamos que esto no se para locos vamos dale duro chavalote Ayer día de perros y hoy solecito, vientecito de culo que nos empuja, eh, llanito, campo y caminito, guapo o sea. Hoy todo a favor, es el típico día que dices, hoy está todo pagado, loco. Bueno, a ver, todo pagado. Alex, ayer era el día que, que, que la cena ibas a pagar tú, que habíamos quedado así. Total, que llega la hora de pagar y digo, Alex, a ver, va, saca aquí... Saca, saca la artillería que yo sé que vas cargado Me dice, tío, que me he dejado la tarjeta Digo, yo me he dejado el, el, el, el efectivo Así que efectivamente hicimos un simpa Entonces, a ver, al señor del hostal que fuimos ayer mandale... Tienes un mensaje que mandarle Que Dios te lo pague Que cuando lleguemos a Santiago Se lo vamos a recordar Pues ahí está que Dios te lo pague, tú. ¡Vamos para allá! ¡Todo pagado! ¡Tú, uh, Alex, Alex, Alex! ¡Que nos devuelvan el dinero! ¡Los del camino! De... ¡Que nos devuelvan el dinero porque. Mira, nos han tangado, nos han tangado. Mira, ahí al fondo. Hay una recta que hace 20 kilómetros que vemos la misma puta recta. ¡La misma! Todo el rato. ¡Esos caminantes buenos! ¿Cómo va el camino? Bien. ¿Bien? Bien. Venga a disfrutarlo, ¿eh? Y sobre todo acordarse, como decía Antonio Machado. Caminante no hay camino. Se hace el camino al andar. No han entendido nada. Me parece que estos no eran de por aquí, pero bueno... Eh. Hay que ser simpático. Siempre simpático, bien educado y de casa hay que salir duchao, meao. Y a poder ser cagao. Follado ya es otra cosa. Ya, eso, es el eso es el full equip. Eso es el full equip de los buenos. Pero eso ya es más difícil. Venga, a que no adivináis en qué recta seguimos. Pues la misma de siempre. ¿eh? Venga. El día de la marmota, chaval. Uh. Suerte que vamos haciendo el tonto y contando chistes de mierda, porque si no, ya me dirás tú cómo llegamos a León. tú. Uf. ¿Cabeza de ratón o cola de león? Pues no lo sé, tío, pero la recta nos acaba. Caminito de Santiago, llegando a Sagún. ¿Qué pasa, jefe? ¿Hay que, ir, ¿Hay que ir con actitud por esta vida o no? Correcto, es más importante. <risa> Oye, nos vamos a hacer un poco de guía hoy para Porque llegar a un buen barecito Exactamente, eso es. Que, te, que venimos hambrientos. Pues vamos a ir a un sitio donde posiblemente comas una de las mejores tortillas que hacen en esto. ¡Uh! Y esto es lo que normalmente no os enseñamos en los vídeos: que es que el camino es una excusa. Alex, te veo ahí, <risa> míralo, míralo. Dándole, dándole. <risa> <risa> te lo tienes que terminar todo hoy, ¿eh? O no, si no, no le dejamos volver Pero para casa. Mari ¿Eh? maricarma? Venga. Yo ah. creo que lo va a terminar, lo va a terminar. ¿sí? Tú ya nos has dicho que efectivamente, pinchito de los buenos, ¿eh? Lo quita, come, no vaya a ser que, que te quedes me quede flaco. En los huesos. Gracias. ¿Qué tal familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás chiquitina? Bien. ¿Qué te traes a tu amiga aquí? ¿Cómo se llama? Julia. ¿Y es tu hermana mayor? No. ¿Es... ¿Quién es? Es mi prima. Ah, tu prima? No soy tu prima. No. Ah. ah ella es, es la prima. prima? ¿Y, ¿Y tu mamá? Toda la familia. Madre mía. Toda es la familia. ¿Cómo está Sergio, verdad? Vale. Oh, yeah. O sea, el camino de luz, ¡Je, je, je! un poquito el ¡Oh! del vale espérate que no sabemos muy bien si estamos en, en el camino de Santiago o ¡Oh, oh, en la jungla de Costa Rica, loco uh, uh, uh. Feo, ¿eh? en la boca pues, Oh, que con la cámara Bueno familia, llevamos ya 70 kilometrillos. Ahora se nos ha acabado ya la compañía Y como esto es muy llanito y con muchos prados Ojo, cuidado el invento que necesitas Un sunto y un altavoz de estos que se sincronizan por bluetooth Ya os digo yo que si el invento funciona Lo patentamos y nos vamos a sacar la primera perra la cuestión es: al Sunto le hemos bajado unas cuantas canciones que son las que tengo en la lista de Spotify, o dejo el link aquí abajo, que se llama Power Song San Juaneras, que es cañita de la buena. Entonces las bajamos al Sunto, lo conectamos por Bluetooth al altavoz y ahora el tren de la bruja se convierte en la disco móvil. Eso sí, solo se aceptan temazos y así. Pues lo que nos quedaba, que se nos iba a hacer un poco aburridito. Por aquí voy avanzando las canciones y por aquí van sonando. Así que 3, 2, 1. Zapatilla de la buena. ¡Sí! Oh. I was an 18, oh. for my penetre. Oh. Now, whoohoo! Well, woohoo! Woohoo! Oh, Guarabira, Guarabira. Woo Guarabira, Guarabira. Woo Guarabira, Guarabira. that the time that I never showed what I make it is I make It all breaks. It all fakes, All wanna Como decimos en catalán, a 14 kilómetros. Alex, 14? Agafa un cagarro y esmorza. Agafan dos que esmorzarem, tots dos. ¡Vamos! Uh oh, papá! ¿Cómo aprieta la subidita? ¿Qué estás aquí haciendo el caganeo o qué? Hola, ¿qué tal? Buen camino. ¿Qué te parece la discoteca que tenemos aquí montada, loco? Es un fiestón aquí que vamos, da <risa> no no gusto, ¿eh? Esto, la, las fiestas de San Juan. No me, me vengo equipado aquello para fiesta. <risa> no <risa> no da gusto aquí. ¡Vamos! Venga, que ya no, estamos. Ya queda poco, ya queda poco. ¿Qué? Ocho, nueve, ¿no? Ocho y medio desde el centro de hoy. Venga. A ocho, ocho, ocho. Vamos vamos, vamos. Vamos, ahí, vamos. queda nada. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! <risa> vamos Vamos. ¡Hoo La tercera la saca loco. ¡Hoo! ¡Hoo uy uy uy uy! uy que no puedo más ya, que me he quedado sin voz, loco! Venga tres, tres pa adentro! Vamos. Estamos reventados! ¡Dame un abrazo, pichita! ¡Vamos! ¡Grande, grande, grande! ¡Tres de tres! ¡Tres de tres! ¡Tres muertos! ¡Dos más! Y nos vemos en la Catedral de Santiago el domingo a las 7 de la tarde. ¡Grande! ¡No oh, cabe, tío! cabe! ¡Mol de solicitud! ¡Mol Muy, mol, mol, mol! venga ahora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, hay no no, estoy mirando por aquí, estoy sacando la lupa y. En francés dice ¡Pas de cacahuetes! Le cacahuet, c'est fini. Désolé, des très joli, les enfants de la patria. Un petit peu. Un petit peu. Au revoir, les petits cacahuetes.